Pregúntanos cómo. Envío un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia. Sobre todo, la verá tu bolsillo. Buenas noches, estimados amigos, para quienes nos escuchan, nos ven a este lado del charco en, en el estreno. Buenas tardes los que nos escuchan en nuestra querida América. Le estreno buenos días si nos escuchas en alguna otra hora bienvenidos a la nueva emisión de no hay derecho antes que nada deseo invitarlos a suscribirse al canal darle click a la campanita para que no se pierda ningún video, seguirme en mis redes sociales no se las pierdan que siempre hay cosas buenas también quiero comentarles estoy publicando mi primer libro y para eso estoy solicitando la colaboración de todos ustedes los que me quieran apoyar para los costos de edición, les voy a enviar un ejemplar del libro dedicado especialmente, autografiado, y con la, eh, la mención de que son patrocinadores de la primera, emisión, la primera edición. Perdón. Este libro se llama Liderazgo, Gerencia y Comando. Es un manual para líderes comunitarios, para gerentes, para supervisores, incluso para militares, policías y bomberos, para todo el que quiera Organizar un grupo. Es un libro sentado en, la, en las actitudes del líder, lo que debe ser el líder antes de aprender lo que necesita saber un líder. Antes de las aptitudes, las actitudes. Cómo se comporta un líder, cómo se inspira a quienes trabajan con ustedes. Tiene numerosas anécdotas de mi vida como director de cárcel para ejemplificar cada uno de los consejos que se dan. Así que está muy claro, muy sencillo, muy ameno, no se lo pierdan. Entonces, por favor, les agradeceré los que me quieran colaborar. Es una colaboración de 11 euros para quienes están en España y 15 para quienes están fuera de España. Esto es debido a los costos de correo. Esto incluye todos los costos de edición, revisión, diseño, marketación, impresión del libro y el envío, que como vieron, el envío fuera de España es lo más caro que hay. De hecho, los que estén fuera de España, un tercio del costo sería su, su envío. Entonces, los invito a apoyarme y les aseguro que van a disfrutar muchísimo el libro como yo disfruté escribiéndolo. El hombre de honor no tiene más patria que aquella en la que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. Simón Bolívar. Siempre conseguimos un pensamiento acertado del libertador para cada situación. Fue un hombre brillante. Se ha destacado más por sus virtudes militares que por las otras. Y los que hemos estudiado la historia sabemos que en las otras es que está su grandeza. Él fue un líder militar, pero más que nada fue un inspirador y fue un líder político. El propio Manuel Carlos Piar, a quien Bolívar mandó a fusilar, en, una, en un encuentro que tuvieron los altos mandos, estaban decidiendo quién debía ser el líder máximo del ejército libertador cuando iban a nacer la tercera república. Todos pensaban que Piar, por la enemistad o la, el poco aprecio personal que sentía por libertador, iba a votar por otro candidato. Eran cinco generales los que estaban votando. Y Piar dijo, no me agrada, no me simpatiza, pero es el único capaz de hacernos pelear a todos en el mismo bando. En ese momento Bolívar obtuvo la nominación nuevamente de jefe del ejército venezolano. Un gran hombre y tratemos de conocerlo por lo que fue, no por la imagen idealizada que se parece a poco a lo que fue. Uno de los grandes sueños de Bolívar fue la Gran Colombia. Ese gran país que debía reunir a toda América, cosa imposible, trató de reunir a tres y no se logró porque había muchas diferencias y muchas desconfianzas y reticencias entre quienes estaban en Venezuela y quienes estaban en Colombia, especialmente. Particularmente Páez y Santander, quienes habían tenido incluso un incidente personal serio, ya que Bolívar pensó que Santander era un importante jefe militar y quiso dejarlo a cargo del ejército de los Llanos. Y Páez le dijo, tome el mando, si le hacen caso son todos suyos. Y luego no hubo forma que un solo llanero le prestara atención a Santander. Y el Paez le dijo, es que usted no es el líder de ellos. El dio las órdenes y los llaneros liberaron Venezuela. Así que, pues, por ahí empezó la gran enemistad de ellos. Ahorita Colombia ha sido el gran receptor de la diáspora venezolana. Hay más venezolanos en Colombia que en cualquier otro país del mundo. Obviamente. Tenemos la frontera más permeable del mundo y más comunicada. Y hay tan poca diferencia entre ellos y nosotros que hasta ellos discuten que si la yaque y la arepa son de ellos. Mentira, son nuestros. Lo que es de ellos es maduro y ese sí que no lo quieren agarrar. Entonces, Colombia es nuestro país hermano y como buenos hermanos peleamos la mitad del tiempo. Pero en este momento la libertad de Venezuela depende de la de Colombia. Los, los comunistas del petrismo, del chavismo y de todo el foro de Sao Paulo, están buscando la forma de hacer que Colombia caiga. Si cae Colombia, Venezuela no se levanta más en mucho tiempo, porque Venezuela depende de Colombia. Venezuela siempre ha sido, eh, perdón, Colombia siempre ha sido la puerta de entrada a Venezuela, ideológicamente incluso de movimientos militares. La campaña admirable comenzó por Cúcuta en 1813. Pero también la revolución de los andinos, Castro y Gómez, entraban desde Colombia. Era costumbre, iban a Colombia y desde ahí invadían Venezuela. Entonces, hay una afinidad muy grande y necesitamos una Colombia libre. También por el simple hecho que los venezolanos cuando huyen, ¿cuál es el primer país que van? A Colombia, porque es el que está al lado. Brasil es mucho más difícil llegar, hay que atravesar 12 horas de carretera por la selva amazónica en un sitio absolutamente inhóspito y peligrosísimo como es ahorita la Gran Sabana porque no solamente están los guerrilleros colombianos ahí con la extracción del oro, están también eh, los pranes, hay bandas de, de delincuencia y los pobres mineros son las víctimas de todo el mundo, entonces tratar de atravesar por ahí es un problema aparte que están los militares venezolanos que ya son la peor escoria que hay entonces la gente huye vía Colombia. Si Colombia cae, ¿dónde van a ir el millón y medio de venezolanos que hay allá? No sé, ¿a dónde van a llegar? Ecuador, un país que no es muy amigable. O a Perú, un país que es francamente hostil. La situación se pone muy complicada para huir de Venezuela. Además, eh, políticamente sería una gran victoria porque Colombia nunca cayó en manos del Foro de Sao Paulo. El gobierno de Juan Manuel Santos fue realmente lamentable por acomodaticio y porque a él le importaba poco lo que deseaba era su premio Nobel de la paz, pero aunque sea no era parte del foro de Sao Paulo. Entonces necesitamos una Colombia libre. Hemos visto recientemente el conflicto en la frontera. El ejército de Venezuela atacando guerrilleros. Cuando yo lo vi yo dije, esto tiene que ser un montaje o algo, desde cuando acá se atacan entre aliados. No, sí, hay una guerra. Eso tiene sus motivos, pero eso no quiere decir que el ejército sea bueno o los guerrilleros sean buenos. Son dos malos, son dos bandas de delincuentes que tratan de exterminarse. Y de todo esto vamos a hablar con mi estimado amigo Luis. Cuéntanos, ¿qué tienes que decirnos sobre esto? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias Marcelo por esta invitación a, a este extraordinario programa que tú conduces y que sin lugar a duda cada día es más escuchado por muchos suscriptores. Gracias de verdad y aparte felicitarte por este gran esfuerzo que tú haces desde el exilio en abrir pues también esta ventana al mundo para que sepan no solamente lo que pasa en Venezuela y América sino también en el resto del mundo. Gracias por la invitación y aquí estoy para conversar todo este tema que eh, en este momento pues sin duda a duda es el tema más importante yo diría después del tema del COVID que está arrasando lamentablemente a nuestros hermanos y familiares venezolanos. Pero antes si tú por favor me lo permites Marcelo, hablando de grandes hombres como Simón Bolívar, yo quiero compartir con tus oyentes y con todos los que nos ven y por, por supuesto contigo, que tal día como hoy eh, nace eh, un gran venezolano que fue vilmente asesinado por las bandas de Nicolás Maduro. Me refiero a nuestro ícono y símbolo, porque se ha convertido en nuestro símbolo más importante de la unión de la resistencia ciudadana, como es el fallecido y asesinado, repito, Oscar Pérez. Oscar Pérez nació precisamente un 7 de abril del 1981 y fue vilmente asesinado el 15 de enero del de 2018 por las bandas criminales de los de los Castros de Maduro y por supuesto ejecutado por Freddy Bernal y todas esa, esas bandas que están allá secuestrando el país. Entonces, fíjate, después de, de, de, de informar esto, paso al tema principal, Marcelo. Eh, eh, sin lugar a duda y es bueno para que eh, los que no le han hecho seguimiento a la historia eh, entre Colombia y Venezuela, es bueno señalar que en los años 70 y 80 eh, Colombia efectivamente inició una guerra de guerrillas, ¿verdad? Eh, eh, bueno, eh, intentando ellos a través de las armas accesar al poder. Eh, Prácticamente Colombia llevaba o lleva, porque eso no se no ha finalizado más de 60 años. Pero sin embargo, fíjate Marcelo, es curioso que en Venezuela, que también en, el, en la misma temporada hubo este, guerras de, eh, o, o, o grupos guerrilleros, en el año 78, 80, eh, la guerrilla venezolana se pacificó. Eso es importante como una referencia para ir explicando como en aquel momento, cuando eh, se inician los enfrentamientos crueles del parte de Colombia, ¿verdad? El desplazamiento de colombianos hacia Venezuela, en aquella oportunidad, alcanzó prácticamente 5 millones de colombianos que residían en Venezuela, ¿verdad? Ahora, ¿qué está pasando ahorita? Bueno, Colombia eh, de alguna manera eh, bajó la hostilidad de la guerrilla a través de de una gestión extraordinaria de combate que le dio el expresidente Álvaro Uribe, los minimizó y ya sabemos, como tú lo señalaste, pues que en la época de Santos, verdad eh, con la intervención diabólica de, eh, del Foro de Sao Paulo expresado en Cuba y también es importante señalar con la alcahuetería del presidente Obama, ellos hicieron un simulacro de pacificación. Pero, sin embargo, esta guerrilla siguió estando encubada eh, ya no tanto en el territorio colombiano, sino que se trasladaron al territorio venezolano. No solamente la FARC, sino también el LLL. Hay quienes creen que eh, la acción de, de, de, de la pacificación firmada en Cuba este, eh, trajo como consecuencia que la FARC se desmoronó. Yo soy de los que creo que es todo lo contrario. Entendiendo quiénes son los comunistas y los socialistas, simplemente ya, simplemente ellos eh, se manejaron con una estrategia que hoy se expresa en ese terrible conflicto que hay en Venezuela. Ahora bien, Venezuela, y eso es importante, no tiene ahorita un conflicto guerrillero, porque los que somos opuestos, a esas bandas criminales que lidera Maduro, no estamos organizados en armas. Ahora, quienes sí tienen, ¿verdad?, eh, ejércitos mercenarios, bandas como, repito, la de los cubanos, la de los nicaragüenses, la de los bolivianos, la de los colombianos y hasta los yigadistas, son precisamente el grupo de Puebla que está en este momento dirigiendo la situación de Venezuela a través de Nicolás Maduro. Ahora bien, eso eso es importante precisarlo, Marcelo. Ahora bien, ¿qué viene pasando hace 15 días en la frontera colombo-venezolana? Simple y llanamente, desde hace ya, vamos a hablar de ocho años concretos, pero particularmente en la en el periodo de el gobierno de Donald Trump que ejerció medidas de de presión y de congelamiento de muchos bienes que eran manejados por Nicolás Maduro y su grupo, ellos, por supuesto, las finanzas mermaron sustancialmente. ¿Y cómo mermaron? Entonces, la fuente de financiamiento de la droga, que ha sido siempre, porque eso, eso es importante saber, saber, eh, explicarlo, Marcelo, la cocaína ha sido la fuente de financiamiento desde hace ya más de 50 años, desde que Fidel Castro estaba conduciendo, desde que hubo la caída del muro de Berlín, que Cuba dejó de, de percibir todo aquel, apoyo, todo aquel apoyo financiero y de logística que, que recibía de Rusia, Cuba ha, ha sido el, el, el país que ha triangulado toda la producción prácticamente de la cocaína que se ha producido no solamente en Colombia, sino también en Bolivia y otras partes de Sudamérica. Eso es importante. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en este momento? En este momento eh, yo que he estado analizando como tú y como muchos más la situación de, de Colombia y Venezuela y de América, lo que está planteado es una ofensiva del grupo de Puebla. Una ofensiva que radica, como tú bien lo señalabas, Marcelo, en tu presentación, eh, el apoderarse de Colombia. Ellos tienen asegurado Venezuela. Venezuela sigue siendo la, la fuente de garantía financiera, toda vez que desde allí se recibe la droga y es distribuida hacia Estados Unidos y fundamentalmente a Europa. Por cierto, el país puente es donde estamos nosotros, Marcelo, que es España. Ellos... Se, se, se estima, para dar cifras, que Colombia está produciendo el 75% de la droga que, produce, que se produce en el planeta Tierra. De ese 75%, Europa está consumiendo el mayor porcentaje de, de producción. Lo que indica entonces pues, que la, la triangulación es Colombia-Venezuela-Europa, Colombia-Venezuela-Estados Unidos. Y ahora Bolivia, que está utilizando Brasil también como puente para la distribución de la producción, sobre todo de pasta de cocaína. Ahora, el conflicto lo que intenta, el conflicto me refiero de la guerrilla que está en Venezuela, la guerrilla colombiana y todas estas bandas, lo que lo que están haciendo ellos es exactamente lo que lo que hacían las estas mismas guerrillas, cuando estaban en el territorio colombiano, Marcelo, están conquistando espacio para, por supuesto, no solamente producir, sino también distribuir la droga. En el caso de Venezuela todavía la producción no existe, pero ese es el gran corredor que ellos están abriendo para que la droga pase con facilidad y de ahí sea distribuida. Ahora bien, ¿cómo se explica eso? Bueno, simple y llanamente. En Venezuela, repito, no hay guerrilla venezolana, pero sin embargo, lo, lo que se estima ahorita, que son aproximadamente de 6 a 7 mil venezolanos y algunos colombianos que se han tenido que desplazar hacia la zona de Colombia, eh, bueno, eso demuestra que lo, que lo que yo estoy señalando, que el ejército, entre comillas, que, que lidera Nicolás Maduro, el, lo que antes era el ejército venezolano, se ha convertido ahora en cómplices de estos grupos guerrilleros y lo primero que están haciendo es desplazar a todas esas personas que habitan en todo ese en todo ese corredor que ellos tienen eh, por supuesto muy bien diseñado para estar de cara a cara a lo que yo estimo que, que es la ofensiva de cara a las próximas elecciones de Colombia el próximo año 2022. Eso más o menos a grosso modo es lo que yo puedo anticiparte. Y por supuesto, y por supuesto, no olvidemos que es un plan, Marcelo. Eso lo venimos explicando muchísimas personas. Tú eres un especialista, un estudioso de la materia. Lo venimos explicando que ese es un plan que fue elaborado efectivamente con el, en el foro de Sao Paulo, pero que producto de algunas bajas que han tenido, ahora de, han, han derivado en el grupo de Puebla, con inyección de sangre fresca, como también lo señalamos reiterativamente, como es en el caso de Rodríguez Zapatero, y algunos dirigentes europeos, que ya están muy cercanos y muy identificados con ese, con ese grupo de Puebla que es el responsable de continuar el plan expansivo de ese socialismo comunista para la destrucción de las democracias y de la estabilidad de, de la América. Bueno, no estaba al tanto del detalle que era el cumpleaños hoy que estamos grabando, ya, ya se enteraron, obviamente todos saben que no es en vivo, el cumpleaños del de inspector Oscar Pérez, Lamentablemente fallecido, o asesinado por la represión, quizá asesinado también por su por su pureza y su idealismo. Él creyó que se podía llevar la guerra contra los peores criminales que hay en este momento de una forma pacífica. Evidentemente no funcionó, lo pagó con su vida y con la vida de su equipo. Recordemos ese detalle siempre, no hay salida pacífica con esta gente y lo que es Venezuela y lo que se está viendo ahí en la frontera en la zona de la frontera de la PURE no es una guerra civil, es una guerra contra los civiles porque son los venezolanos simples campesinos gente humilde que han perdido todo lo que tienen, han tenido que huir porque han, en, el, en la zona de conflicto han resultado agredidos el ejército ha ido y ha dicho, no, estos son guerrilleros y los matan y muestran unos cadáveres que ya se ha dicho que no son guerrilleros. Simplemente los buscaron y los ejecutaron. Para eso estaba el FAE Ahí supuestamente, aunque la Guardia Nacional también puede asesinar a cualquiera, son la misma escoria. Algunos que se han ido les han saqueado las casas porque no se, con, no se contentan. Con hacer lo que se vayan, que se metan en la casa, empiezan a robar todo lo que sirve. Mira, aquí hay comida, a mí me sirve esto, me sirve el otro. Lo mismo que hacían cuando entraban a llenar las casas de, la, de los presos políticos. Que se robaban hasta la ropa interior usada. Una presa política me indicó que se la habían robado. O sea, aunque sea, róbate. Un, una, una cosa que tenga sentido, ¿no? Pero se robaron la ropa interior usada. O Sabes que se ve que era la maldad, era no dejarles nada. Y fue lo que le hicieron a esta pobre gente. Hay videos circulando. Y el problema es que están, es gente que perdieron eso y no tienen en su vida cómo recuperarlo. La mercancía que tenían en las pequeñas bodeguitas, en esos pueblos, cómo vuelven a surtirlas. Ellos no son millonarios. Ellos no tienen mil dólares para decir, bueno, mira, gastemos mil dólares más en mercancía o mil no, Esa gente puso lo que tenía y ahora están en quiebra. Y si lo deben, pues... El que tenía que cobrarlo lo habrá perdido. Seguramente lo habrán pagado por adelantado porque no creo que ahí se den muchos créditos. Lo perdieron, los arruinaron y nuestra gente se fue a Colombia. Y el desgraciado miserable de Nicolás Maduro diciendo que eso es todo un cuento. Todo un cuento, pero hemos visto los videos. La gente llega a Colombia con lo que tiene incluso en el río con, lo, con las pocas cosas que consiguen sacar. Un bolsito y adiós todo, lo perdieron todo. Lo mismo que uno veía en Siria, lo estamos viendo en Venezuela. Culpa del chavismo y culpa de la oposición, que no ha intentado realmente sacar al chavismo, sino que lo atornillan. ahí en la frontera hay un enfrentamiento entre un grupo disidente de la Farc, o sea, disidente. siguen siendo guerrilleros, siguen siendo comunistas, pero es una ala distinta a la que está al mando de los que son amigos de Nicolás Maduro. Entonces, encima de todo, el ejército está haciendo el trabajo sucio, está peleando la guerra, para atornillar a los líderes de la FARC que son amigos de Maduro. Ese es básicamente el problema. Y la diferencia viene por los canales de distribución de drogas, por los negocios, pero lo que debería ser, en todo caso, una guerra interna de la FARC, donde un grupo guerrillero, un frente guerrillero, se enfrenta a otro frente guerrillero para ver quién se queda con ese territorio y dirimir la diferencia, no lo está haciendo el ejército de Venezuela. Que se mueran los venezolanos. Eh, en estos días tuvo una discusión con un deplorable elemento. De, de la oposición adeco para más que lo cual debería ser suficiente insulto a decirle a alguien adeco que decía que el ejército venezolano se defendía acomodía ese lugar frente a los demás no, disculpa, es que ese no es el ejército venezolano yo serví en el ejército yo usé uniforme camuflado y eso era otra cosa, ahorita no es un ejército es una banda de delincuentes con uniforme verde contra otra banda de delincuentes que también usan uniforme verde o lo usarán camuflado, los guerreros, en realidad da igual, es lo de menos pero no hay ningún ejército venezolano ahí, porque el libertador bien lo dijo, o sea, la, la patria es el sitio donde se respetan los derechos y eso es un territorio completamente sin ley y hemos visto cómo la guerrilla le ha respondido a los militares, han atacado eh, posiciones, Instalaciones, alcabalas militares las han destruido a cañonazos, a cañonazos no, con lanzagranadas, lanzacohetes tipo bazooka. Ahorita ya no se usa la, la bazooka que todos conocen, pero el término es conocido por todos. Con morteros, todo armamento, artillería liviana y portátil para atacar lo, las instalaciones militares. La, el Venezuela ha usado el Ejército de Venezuela ha usado los aviones para atacar. A los guerrilleros han ocasionado bajas entre los civiles y además han ocasionado bajas entre los animales de los civiles. El poco ganado que tienen, que crían para sacar un poco de leche, para vender, lo que sea, también. Me han llegado fotos de los animales que han sido tiroteados. Eso es el colmo de la maldad. Si quieren tirotearse entre las personas, bueno, eso es un asunto entre ellos. ¿Qué tiene que ver una pobre vaca? La vaca, en todo caso, la criamos y después no la comemos pero le caen a tiro solo por, por maldad, o sea, porque son psicópatas los que están ahí. Y ahora estaban diciendo que se iban a mandar los milicianos. Bueno, los milancianos van a morir todos. Pero si vemos que mm -hmm. los guerrilleros han podido enfrentar con fuerza al ejército, y el ejército no ha podido imponerse, ese es el ejército que se iba a imponer a los marines. Que decían que vengan los gringos, que los vamos a sacar. Estamos hablando del primer ejército del mundo en tecnología y, en, y uno de los primeros en adiestramiento. Hay otras unidades, otros países tienen ejércitos igualmente adiestrados, pero un ejército de primer orden. ¿Qué le van a poner? Estos que no han podido con los guerrilleros, que lo único que pueden enfrentar es a los barinveros, porque los muchachos mal orientados y mal dirigidos por los políticos solamente llevan un escudo de cartón para enfrentarse a los fusiles de, de la Guardia Nacional. Bueno, ¿a quién les respondieron? No les respondieron con piedra, le respondieron con fusiles. Y el ejército no pudo, porque ese ejército de porquería no vale nada. Lo que sirve es para reprimir civiles. No sirven para defender la patria, no sirven para defender el territorio, para defender la frontera, para defender los bienes naturales. La selva amazónica venezolana, toda la región del Estado de Bolívar, ha sido destrozada por la, la explotación de, de oro, col, tan, uranio, torio, demás minerales, y han destrozado, han cometido un crimen ecológico brutal, el cual no ha sido debidamente denunciado por las organizaciones ecologistas internacionales porque también son de izquierda. Entonces, para ellos los crímenes ecológicos son los que cometen los gobiernos de derecha. Pero como aquí es un gobierno de izquierda con guerrilla de izquierda y subversivos de izquierda y gorilas de izquierda, ahí no hay un crimen ecológico. Pero el Estado está siendo destruido. Y eso es una, una reserva natural que es de la humanidad. Ahora, que hay recursos que se pueden explotar. Sí, hay que buscar la forma de explotarlo sin destruir todo lo que tenemos ahí. O sea, yo cuando voy a, yo voy a reparar mi carro... Y no voy a destrozar todas las herramientas ni a destrozar el taller para reparar el carro. O sea, voy a reparar el carro y, y conservar todo lo demás. Bueno, ahí simplemente ellos, para reparar el carro, que sacar los minerales, destruyeron el taller y rompieron todas las herramientas. Bueno, cuando se acabe, yo no sé de dónde van a ir. La desgracia que tenemos. Luis, eh, también cuento, bueno, Luis tiene un canal, eh, La Voz Libertaria de Venezuela. Los invito a seguirlo, les voy a poner el, el enlace, porque ahí, aparte de que yo he estado. Unas cuantas veces, pero también otras personas que son realmente personas que defienden a Venezuela. Ahí no hay espacio para políticos vendidos. Uh -huh. El que esté ahí es porque Venezuela primero, segundo Venezuela y tercero Venezuela. Y también es el, el alma de la unión, de la resistencia ciudadana. Él quiso crear este grupo, fue muy difícil, pero Luis quizá también nos ayuda, que tiene un poco más de tiempo que todos nosotros, pero es el que le ha dado el impulso a este proyecto, ha organizado las reuniones y de alguna forma la resistencia ciudadana, sea con ese nombre o sea con otro, es la única vía que tenemos para liberar Venezuela. Somos los ciudadanos. Recuerden lo que digo en la presentación del programa. Que digo que Venezuela depende de sus ciudadanos que deben rechazar al chavismo rojo y al chavismo azul mal llamado oposición. Y termino diciendo así, seamos ciudadanos. Bueno, seamos ciudadanos. Vamos a formar esta unión de resistencia. Luis, cuéntanos de la unión de la resistencia ciudadana. Bueno, pues yo quiero aclararle que eh, esto es un, este es una, un esfuerzo de, de muchísimos venezolanos eh, de conciencia de patria. Y por cierto, quiero aprovechar la, el reconocimiento a tu persona, tú eres parte de ese gran esfuerzo, como muchos más. Como muchos más, eh, pudiera pasarme un buen rato nombrándolos. Eh, el compañero Vasco de la Costa, este, el compañero, bueno, el compañero Pedro Pedrosa que aunque oh, oficialmente no no está permanente porque está resolviendo sus problemas personales, pues yo sé que es un hombre de resistencia. Esta es una iniciativa eh, de una verdadera unión de los que estamos convencidos de que el más de 82% de los venezolanos, los que están allá 25 millones y los que estamos fuera casi 7 millones, hemos por fin entendido que Venezuela está secuestrada por dos grandes grupos eh, delincuenciales, el, el que representa el grupo de Puebla y Nicolás Maduro, que es, un, que es una, una banda de criminales terroristas, ¿verdad? Y la otra banda delincuencial, que es la que representa el G4, los partidos tradicionales, aquellos que nos destruyeron lo poco que habíamos construido desde el año 58 y que hoy, lamentablemente, han sido cómplices en estos 22 años que no hayamos podido salir de esa peste, esa peste que se llama la peste del siglo, de, de, del siglo XXI, o la peste del, del comunismo socialista que fue definitivamente diseñada y conducida por ese otro diabólico llamado Fidel Castro. Hoy Venezuela, pues no es otra cosa eh, Marcelo, que una cárcel grande, una cárcel donde tienen atrapado a 25 millones de seres humanos, ¿verdad?, aterrados, y por cierto, volviendo un poco al tema, eso es parte del ejercicio que están haciendo en frontera. Es un terrorismo que le genera a ellos el desplazamiento de los venezolanos, como de igual manera están utilizando eh, esta pandemia del COVID, ¿verdad?, para también este eh, controlar, aterrar y mantener en custodia, como bueno como una cárcel. Tú, eh, Marcelo, que fuiste víctima eh, de, de esos criminales porque también te secuestraron, porque tú nunca... Yo siempre señalo que ningún venezolano que haya estado detrás de reja por estos delincuentes se les puede llamar preso, sino se, son secuestra, se, secuestrados secuestrados por esta por esta eh, eh, banda criminal, de, de, definitivamente de, son, son de, de, de, de lo peor. Yo anoche decía en mi programa que ya hay un encuentro calificativo. Eh, bueno, eh, estoy repitiendo uno que conozco suficientemente, que nos dice el compañero historiador José Eduardo Guzmán Pérez, eh, porque nos retoma de la, de la historia de un personaje importante que decía hay venezolanos que son malucos el concepto de maluco para los que nos ven y nos escuchan marcelo en tu prestigioso programa es la referencia de un ser humano que, que, que no tiene que no tiene fronte, que no tiene límites para violentarle el derecho humano a otra persona a nivel de tortura y de, y de desgracia personal bueno esos son esta gente y eso es lo que están haciendo en frontera. Pero regresando a lo más importante que es, es la iniciativa de la Unión de la Resistencia Ciudadana. Bueno, yo creo que es es, es la plataforma que nos está convocando a todos los que nos autodenominamos resistencia, a los que están resistiendo contra ese terrorismo de, de, de estos individuos ya adentro en Venezuela, los que estamos resistiendo en el exterior, como es tu caso, Marcel, y como... Es el caso de muchos compañeros, repito, como bueno, el compañero Eduardo Figueroa, Rolando Cruces en Colombia. Bueno, estamos, estamos ya organizados en casi todos los países de América y aquí en Europa en cinco en particular. Estamos organizados en Inglaterra, estamos organizados en Italia, en España, estamos organizados en Portugal y deseamos, y voy a aprovechar tu espacio, Marcelo, para seguir invitando a todo aquel venezolano que esté organizado, aunque sea un pequeño grupo de cinco, de diez, que sienta la necesidad como todos nosotros de liberar a Venezuela, que, se, que nos sumemos desprendido de, de miserias, desprendido de tonterías, porque la liberación de Venezuela es el mejor motivo que nos tiene que convocar, Marcelo, para que estemos unidos en función de lo que estamos soñando y que yo espero que sea lo más pronto posible, que es que los venezolanos, los venezolanos civiles y también militares, porque hay que ser muy franco, militares y policiales, ¿verdad? Nos pongamos de acuerdo en un plan eh, como se puso de acuerdo Bolívar, Simón Bolívar, nuestro libertador, y entremos entonces a Venezuela a liberarla de todos estos secuestradores que... Bueno, prácticamente ya la, la han destrozado. Entonces, es, eso ese es lo, lo que yo puedo decir, que yo soy un, una parte de miles y miles y miles que ya somos, Marcelo, dentro de esta iniciativa de la unión de la resistencia ciudadana. Queremos la unión, somos de resistencia y somos ciudadanos. Ya no queremos ser pueblos como... Eh, como siempre lo han señalado, señalado estas esta partidocracias dirigidas por estos personajes que son los que profundamente tienen la, la culpa y, y la responsabilidad de la desgracia que hoy lamentablemente sufrimos los herederos de Bolívar y los, los herederos de ese, de ese gran país que se llama Venezuela. El objetivo para esta Unión de Resistencia Ciudadana, recordemos es que queremos hacer un frente político que dé fundamento a, todas las, a todo tipo de acciones de la resistencia. Porque hacer resistencia no es con un sospechoso, bueno, agarramos un fusil y nos vamos al monte. No, Ajá. no. Eso lo hace cualquier escupio. Así es. Lo que uno tiene que hacer es actuar con fundamento, con criterio. Y lo primero, recordemos que Bolívar siempre dijo que el poder civil debe estar encima del poder militar. Inclusive él estaba en contra de... Los gobiernos militares porque la mentalidad del militar, aún tratando de ser civilista, no, no encajaba porque había sido moldeada para un esfuerzo terrible y para un momento terrible, que es la guerra. Entonces, tenemos que darle un fundamento político a una cantidad de acciones. Y muchísimas de estas acciones no tendrían nada que ver con agarrar un fusil. No es necesario ir a matar a otro, pero sí tenemos que organizarnos Porque estamos seguros que tarde o temprano llegará el momento... ¿En qué tendremos que, que liberar a Venezuela? Armas en mano. Yo he usado mucho el ejemplo de la resistencia francesa, que al principio cometieron muchos errores, fueron desmantelados. Eh, por la vida darwiniana, supervivencia es más apto. Los que lo hacían mejor no eran descubiertos y organizaron sus grupos. Y lo primero que hicieron fue recopilar información de inteligencia para el alto mando aliado. Llegó un momento que ejecutaban acciones por instrucciones de alto mando aliado, sobre todo previo al desembarco de Normandía, que le decían: mira, aquí hay un, un depósito de municiones, hay un cruce de vías de ferrocarril que hay que destruirlo para evitar que lleguen tropas, toda esta cantidad de cosas. Pero después del desembarco, fue la resistencia de París la que se alzó para liberar París mm. y enviaron un delegado a hablar con, atravesó las líneas y habló con el, con el alto mando aliado de, en el sitio. Y le dijo, estamos liberando París, necesitamos su apoyo. La intención de Eisenhower no era liberar París porque eso uh -huh. implicaba problemas logísticos, había que alimentar a los parisinos. Uh -huh. Pero la, los soldados franceses encuadrados en el ejército americano, dijeron, París se levantó, nosotros vamos a liberar París porque es nuestra capital. Y muy inteligentemente decidieron, bueno, que los franceses vayan a liberar París porque preferible que lo hagan, porque se los ordenamos y no porque se rebelaron a nosotros y se iban a revelar los franceses dijeron París va a ser libre y fueron y apoyaron a la resistencia y París se liberó, hay una película que me fascina, que se llama Arde de París, que muestra uh -huh. estos hechos, y cada vez que veo la liberación de París, yo siento una emoción increíble, digo, algún día terminaremos por liberar a Venezuela lo ideal sería que esta gente se vaya pero sabemos que no se van a ir porque ellos no tienen opciones si se van, van o a una cárcel o a un cementerio uh -huh. Entonces va a haber que sacarlos. Y es como los, los delincuentes, cuando tiene un, una persona secuestrada, la policía le dice, mira, tú tienes opciones, de rendirte o entramos a buscarte. Y la gente, los que tienen sensatez y no deben muchas cosas, dicen, no, yo prefiero rendirme porque quiero estar vivo. Pero ¿cuántas veces no han tenido los comandos, las unidades de de la policía que entrar a liberar a los rehenes, los grupos SWAT, como le dicen en Estados Unidos? En Venezuela tuvimos muchos casos, como fue en Terrazas ávila que hace un rato estaba conversando con un amigo ex que ahí los funcionarios entraron por la ventana, le dispararon al secuestrador y liberaron a las víctimas. O el famoso caso de, de Los Valles del Tuy, donde estuvo el comisario Simón que el video ha corrido muchísimo porque el secuestrador tenía apuntado a una mujer con la pistola y de repente se oye un disparo y cae el secuestrador. O sea, hay que hacerlo, tenemos que liberar. Esa víctima, para nosotros se llama Venezuela, y algún día la liberaremos. Y tenemos que reconocer, lo primero que tenemos que reconocer es que simplemente no va a haber una solución negociada donde ellos se vayan por completo. Eso eso es muy importante, Marcelo, eso, eso, es, eso que tú estás refiriendo es muy importante, sobre todo porque el día de ayer, no sé si eh, te ha llegado, porque aquí en Europa donde estamos tú y yo, pues está no es que está amaneciendo, pero todavía es temprano, son las 12 del mediodía, una. Eh, yo estuve leyendo muy temprano eh, la un comunicado de nuevo de, de la transformación que por cierto es muy parecida porque ellos en el fondo la mayoría son de gente de izquierda porque ellos, ellos, ellos generan una metamorfosis cada vez que, que quieren seguir engañando me refiero a la partidocracia esa de la MUD hoy estuve viendo un comunicado de nuevo de, de, eh, ellos recomponiéndose en una nueva organización y esto lo, lo quiero compartir con con tus usuarios, porque es la alerta que, que debemos nosotros estar eh, cada instante eh, predicando, por cuanto la unión de la resistencia, como tú bien lo estás señalando, no significa que, que nosotros los civiles, que no sabemos absolutamente nada de armas, tomemos un fusil o tomemos un arma de guerra, ¿no? De eso no se trata. De lo que se trata es que nos, uni, que nos, nos unamos para primero no permitir el, el engaño de esa falsa oposición que nos, ha, que nos ha traído durante estos 22 años y que su máxima expresión se produjo el, el el 2019 con casi el innombrable este que se llama Juan Guaidó y Leopoldo López, por supuesto. Pero fíjate que es interesante que desde ya empecemos a hablar que unirnos significa, y lo voy a graficar, y, por cierto, yo sé, Marcelo, que tú manejas eh, las cifras que diste de Colombia. Eh, están, no están muy actualizadas de tu parte. Quiero compartir. Ayer yo oficialmente me dieron cifras de Colombia que pasaban de, do, de 2 millones 2.200.000. Mil. El año pasado, oficial, oficialmente, oficialmente eran 1.729.000 personas. Pero de manera extraoficial, ya estamos hablando que en, en Colombia lamentablemente hay un desplazamiento de 3 millones de venezolanos con tendencia a seguir incrementándose en Colombia. Entonces, ¿cuál debe ser el, el, el propósito de la Unión de la Resistencia Ciudadana? Bueno, que esos millones de venezolanos nos organicemos allá en Colombia. Los que estamos aquí en, en, en España, aquí estamos alcanzando casi los mil venezolanos, Marcelo. Bueno, debemos de unirnos. Eh, todos en el propósito libertario y así sucesivamente en todos los países donde nos encontremos los 7 millones de venezolanos que hemos tenido que emigrar por diferentes razones si ese propósito lo podemos construir eh, con claridad estratégica y política entonces yo creo que nos estaríamos acercando Marcelo a la posibilidad de la liberación porque entraríamos entonces por primera vez eh, de cara a la, a la orquesta internacional, vamos a llamarlos así, o a los países internacionales, empezaríamos eh, a presentarlos como una, como una verdadera opción verdadera y original opción de oposición contra los que nos tienen secuestrados al país. O sea que significa esto, que todo ese apoyo que, que estos... Que estos irresponsables y traidores de la mud que no supieron aprovechar cuando más de 60 países y los más importantes democráticos del mundo le dieron el aval, no supieron aprovechar esa fuerza para convertirla en la fuerza libertaria. Pues entonces nosotros, a nosotros nos toca ir a ese concierto de esas naciones a demostrar Número uno, que un Leopoldo López, por ejemplo, aquí en España ni en ninguna parte del mundo nos representa a, esta, a estas alturas, Marcelo. Pero también tenemos que ir a demostrar que la ciudadanía, el 82% que están registrando las encuestas, que no creen ni en ningún ni, ni en uno ni en el otro, podemos tener la capacidad de, de abrazar nuestra Constitución, lo que nos queda de Constitución, ¿Verdad? Y ir entonces por lo que se va a convertir en la liberación de Venezuela. Y esto lo señalo de nuevo, vamos a empatar el, el primer tema. Fíjate, es curioso, Marcelo, para, para seguir un poco empatando una cosa con otra, que en ese desplazamiento eh, de, de, de personas hacia Colombia se han producido dos hechos importantes. Número uno, Número uno, que la represión ha sido una combinación de los guerrilleros, de los asesinos, de los terroristas guerrilleros eh, colombianos, y es una combinación, ahí hay cubanos, ahí hay bolivianos, ahí hay nicaragüenses, ahí hay incluso hasta llegadistas y parte, parte del ejército venezolano, que son los que están logrando la limpieza, el desplazamiento, pero la cosa más curiosa, es que la represión no permite la comunicación. Cuatro periodistas que intentaron cubrir los escenarios para mostrarle al mundo lo que realmente está pasando, inmediatamente fueron capturados y, por supuesto, capturados y violentados en sus derechos humanos. No se les permitió ejercer su profesión y fueron secuestrados, este, bueno, varios días. Entiendo que ya parece ser que que fueron ya liberados, pero han pasado por la por el tamiz de, de, de estos de estos criminales que, que es una de sus de sus funciones es precisamente el secuestro ese, ese, ese es lo que lo que más ha, lo que más ha, ha aprendido este eh, los que están alrededor de Nicolás Maduro los venezolanos que están alrededor de Nicolás si algo han aprendido a nivel de doctorado de PhD y de y de especialidad es la tortura y el secuestro. El secuestro de los guerrilleros colombianos, que es histórico, que es historia. El secuestro de los, el secuestro de los cubanos y, por supuesto, ellos se han vuelto especialistas en la materia para poder mantenerse eh, en ese poder y, o mejor dicho, con ese poder y entonces poder dominar el territorio y a, la, y a, y a, la, y a los ciudadanos que están allá. En Venezuela. Pero regresando sí. de nuevo al tema de la unión de la resistencia, la necesidad. Bueno, y yo lo voy a decir abiertamente, porque esa es mi característica. Yo, yo, quiero invitar, repito, a los líderes que se sienten. Yo siempre estoy señalando un hombre de, de la categoría de Alberto Franceschi, a muchos, a muchos comunicadores sociales. Que si algo han demostrado es que es la claridad y el diagnóstico del terrible problema que nos secuestra al país, que se nos sumen de la mejor manera, que sigan dando la contribución, pero con, con una no solamente esperanza, sino confiando que todavía los venezolanos estamos llenos de buena voluntad, de valores y sobre todo de querencia por nuestra patria. La creencia, una creencia que lamentablemente este, nos la fueron desgarrando, nos la fueron ocultando durante estos 60 años. Esa creencia la tenemos nosotros que ponerla en práctica, precisamente con esta palabra que para mí es la más importante y la, más, la que conlleva a una magia, que es la unión. Que por cierto, Marcelo, y creo que a ti te lo escuché en una oportunidad, en un gran monumento de los Estados Unidos, eh, esa, esa palabra fue expresada y fue recogida, fue expresada por Simón Bolívar y fue registrada por la democracia norteamericana. Bolívar escribió en, en, en un texto muy bello y muy importante, en alguna oportunidad, unión, unión y unión. Bueno, eso es lo que nos sale a nosotros a, a, a partir de ahora, como eh, la mejor inspiración para mandar un mensaje de esperanza a los que están allá adentro, y a los que estamos afuera que le están pasando muy mal, como es el caso de nuestros hermanos venezolanos, sobre todo los que están en Colombia, porque ahí estamos registrando ya, no sé si ya tú lo manejas, Marcelo, tengo informaciones directas de un pastor que se nos ha unido a la Unión de la Resistencia en, en, Colo en Bogotá, en Colombia, y vaya para él un saludo, Jester Gómez, que él se ha encargado en estos dos años de, de estar alimentando y ayudando a venezolanos, y me pasó unas imágenes de gente que están pasando no solamente hambre, sino que ya están comiendo en la basura. En Colombia los venezolanos están comiendo en la basura. O sea que ya no es en Venezuela. Entonces nosotros tenemos que prender la alarma. Nosotros estamos obligados este a, a expresar eso, Marcelo, y a indicar que solamente uniéndonos todos es como pudiéramos acercarnos a la posibilidad de evacuar a estos secuestradores, a estos delincuentes terroristas que ya están suficientemente señalados, no solamente por nosotros, Marcelo, sino por or or organismos internacionales. Bueno, yo quisiera reivindicar, por ejemplo, a un gran latinoamericano o hispanoamericano, el doctor Luis Almagro, que se ha convertido prácticamente en un venezolano más en esta, en esta lucha contra estos terroristas pero fíjate que eh, tal es así lo que está pasando a la gente los venezolanos en otros países que reciben la represión chavista no solo en Venezuela sino en el extranjero hace un rato estaba conversando con Daniel Lara Farías con quien hago los programas, eh, mi programa de los miércoles y comentaba la cantidad de eh, agentes de inteligencia venezolanos que operan para el chavismo en Alemania. El representante... Se, había unas elecciones para el representante de los eh, de los inmigrantes ante el, la alcaldía. Cuestiones meramente comunales. O sea, se está buscando algún extranjero ahí para que representase los intereses de los extranjeros. Y varias personas que se postularon venezolanos resultaron ser chavistas y comprobados, porque los venezolanos decían fulano de tal es chavista porque leí esto el es otro mostraban la foto y algunos en sus perfiles de redes sociales tenían el Chávez vive la patria sigue con Maduro ¿sí? y todavía recibían votos eso quiere decir que hay agentes de inteligencia afuera yo tuve información muy precisa de varios en Argentina lamentablemente el Bastante inepto el gobierno de Macri, no tomó medidas porque la información que yo presenté era muy precisa, incluso con número de documentos para algunos. Y esta gente tenemos que ubicarle Son cosas que puede hacer la resistencia sin arriesgar nada. Yo me enteré, mira, ahí está fulano de tal que yo sé que es chavista, que era del Consejo Comunal, el que bueno, reprimió bueno. el Consejo Comunal o el que reprime los el, trabajadores. Marcelo. Yo trabajaba en PDB Sanción y era el que controlaba e impedía que la gente protestase. Bueno, vamos a ubicarlos. Y no hay que tomar medidas, pero existe algo que se llama la Fuerza Pública en el Exilio, de la cual vamos a hablar en un próximo programa muy pronto. Y es un grupo formado exclusivamente por militares y policías que están en el exilio esos militares y policías que se han cansado de llamar a Guaidó a decirle mira, aquí somos un ejército disponible, Venezuela nos entrenó para usar las armas y para defenderla y estamos dispuestos, usted mande y nosotros ambos donde haya que ir y nos ponemos el uniforme para ir a pelear por Venezuela y los rechazaron, pero vamos a hablar con esa gente muy pronto una denuncia que me llegó ayer y quiero precisar a hacerla ahorita justo antes de cerrar el programa me la envió Vilca Fernández, expreso político que está en el Perú, sobre la reapertura de los tigritos y la creación de unos tigritos en el Senapromil en Rabo Verde, celdas mínimas de un metro por un metro, donde los, los que están ahí no pueden acostarse, no pueden estirarse, solamente pueden estar encogidos con cucarachas, con ratas, eh, sin ningún tipo de higiene y las usan para castigar a los, a los presos políticos, básicamente. Y ahí el que está a cargo del general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana, Octavio Gómez Hernández, vamos a decirlo con nombre y apellido. Y en mi Twitter tengo la, la foto, la foto es de Vilca en realidad, pero la, la publiqué también para mostrarlo. E, ese desgraciado es el que está torturando a nuestros presos políticos y ahí los meten, les dan comida insuficiente, eh, la comida que se les da alcanzar para 15 o 20 personas en, en, un, en una letra y resulta que 70 presos, así que la familia tiene que llevarles o se mueren de hambre. Pero la comida que le llevan los familiares también se la roban. Lo, lo, los esbirros. Recuerden siempre lo que le pasó a los esbirros de los campos de concentración nazis. Cuando llegó la liberación, los presos tomaron el control y muchos de ellos no llegaron a juicio, no llegaron a ser detenidos, los presos se vengaron. Es incorrecto, lo correcto es que llegue a juicio después todo lo que, le, lo que pasaron las cebras, como se le decía los presos en los campos de concentración ¿le vas a pedir que traten con consideración a los esbirros, de los campos de concentración nazis? no, a los que le hacen esto los que han sido abusados y torturados en el Sevín, en el Digesim, en Ramuel, en cualquier otro sitio ¿les vas a pedir que sean decentes con sus captores? no, se las van a cobrar y uno que tiene que pagarlas es Gran Cuarteaga Recientemente ascendido a teniente uh -huh. coronel o coronel, recibió ascenso el año pasado, el asesino de Oscar Pérez. Y como está en el IGCIN, ahora usa barba, cabello largo. Les voy a publicar pronto la foto donde lo vean, hay que tenerlo ubicado, porque ese degenerado tiene que pagar la cantidad de asesinatos, la sangre y las torturas que debe. Bueno, amigos, ha sido un placer compartir con ustedes. Luis, ha sido un verdadero placer. Eh, les voy a dejar la, descri eh, la descripción, las redes sociales mías, las de Luis, el canal de Luis para que también puedan seguirlo. Y bueno, también el, los datos de, de mi libro para que por favor no dejen de ayudarme en la publicación. Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti Marcelo y de nuevo felicitaciones por este gran y, y importantísimo esfuerzo que estás haciendo. Y bueno, estamos hermanados eh, obviamente, en, esta, en este proceso de lucha. Muchísimas gracias y, como siempre, espero que no sea la última vez que me invites a tu programa. Seguro. Tendremos muchas más oportunidades de conversar. Y, señores, liberar Venezuela depende de nosotros, depende de los ciudadanos. ¿Qué es un ciudadano? Es alguien que está consciente de su responsabilidad con su comunidad, con su patria y toma acciones. Seamos ciudadanos.